Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es un video para que ustedes me expliquen las cosas de la vida. Siempre hago videos explicando, no me Pero ahora es el turno de ustedes de enseñarme, informarme, porque yo soy francés y estoy en Colombia para la cuarentena, en el hermoso país de Colombia. Y ahora hay una nueva eh, telenovela que se llama Matarrife, que es con Álvaro Uribe. Bueno, yo conocí Colombia ya cuando Álvaro era presidente, en el 2008 conocí Colombia, todavía estaba Álvaro Uribe de presidente. Pero entonces eh, hay una controversia porque muchos lo quieren, otros lo odian. Entonces aquí en este video es para respetar opiniones. Si tú lo amas, te apoyo. Si tú lo odias, te apoyo. Bueno, voy a decir lo que pienso. Yo pienso que obviamente Escobar... Eh, Escobar, <ríe> perdón. Eh, no lo hice a propósito. Bueno, que... Estoy muy espontáneo, no, no corto mucho los videos si se dan cuenta, bueno, entonces me parece que Uribe eh, para mí personalmente no es bueno, obviamente tiene cosas positivas como cada humano, yo creo que el más matón de la historia de Hitler, por ejemplo Hitler, bueno no voy a comparar Hitler a Uribe, pero Hitler que fue de lo peor de lo peor, igual muchos decían que hacía cosas buenas, hizo buenos hospitales, carreteras, subió mucho la economía de un país que está en quiebra, entonces si todos tenemos lados positivos, el más matón de la historia, el más malo puede tener sus lados positivos, entonces obviamente todos tenemos cosas positivas pero cosas negativas de Uribe que me parece pues yo escuché que él tiene muchas probabilidades en Medellín, y él tiene mucho dinero pero entonces, ¿por qué no da el dinero a la gente? Si, si soy político, pues yo pensaría en ayudar a la gente. El político es ayudar el país y la gente. Entonces, ahí me parece como contradictorio tener tanto dinero y no invertir para la, la gente. Incluso lo hacía Escobar, hablando de Escobar. Bueno, aunque no iba a hablar de él, pero se me, se me nació, se me ocurrió. Bueno, ¿qué más hizo de malo? Pues, ahí me tienen que corregir colombianos. Yo soy francés, la política no es lo mío, si la de mi país es mala, entonces la de Colombia ¿cómo va a ser fácil para mí? Entonces, eh, que él subió eh, la edad para tener la pensión lo que he leído será verdad no sé, eh, que subió la gasolina el precio de la gasolina lo que es bastante malo <ríe> subirle el precio de la gasolina o que subió el IVA bueno, son cosas negativas entre otros también escuché los falsos positivos eh, que él decía que más la gente mataba a guerrillero, bueno la gente los soldados, más iban a ganar primas y que muchos abusaron de eso y mataban a campesinos para hacer falsos positivos, aunque me tienen que explicar en los comentarios, pero con amor, nada de guerra, si uno no está de acuerdo, digan, bueno, no estoy de acuerdo, tal, tal, tal, y no, ¡ay, usted es un bobo! No así, no, así no es el humano, ¿no? O sea, si criticamos a Uribe, o si lo queremos igual tenemos que comportarnos bien, si, mostrar el ejemplo, si uno critica a alguien, pues muestra el ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, eh, escuché, entonces, sí, esa ley de falsos positivos, entonces, porque me parece que no es... No sé por qué lo culpan tanto a él. Ahí me explican, no digo que Ay, lo defiendo, no. Pero si él inventó esa ley y que la gente la hizo mal, entonces no sé por qué lo odian tanto a él. O sea, él pensó tal vez hacer el bien diciendo que los soldados mataran guerrilleros y que tenían más plata. Luego, si los soldados son locos y matan campesinos, bueno, obviamente él inventó la ley. Pero al final me parece peor el soldado que hacía eso. Entonces explíquenme eh, esa controversia sobre él y esa ley. ¿Qué les parece? ¿Qué no me enteré? ¿Qué, no sé? ¿Qué es lo que no sé? Obviamente yo no sé, no mucho, no sé mucho. ¿eh? No digo que soy un conocedor, no leo mucho sobre la política, la verdad. Entonces sí, eso me parece muy grave. Entonces sí, ahora está la serie y entonces quiero que me expliquen un poco ustedes mis amigos colombianos o colombianos o latinos, todos los que les gusta la política. Entonces sí, y también escuché que Daniel Mendoza, el que hace esa serie, va a ser asesinado. Entonces, muy grave, espero que no lo asesinen. Eh, ¿Y qué? Entonces, ¿dónde lo están viendo ustedes? Explíquenme que yo no la vi, me dicen si les parece buena y me cuentan un poco de, de esto, sin pelea, sin mal genio, con argumentos filosóficos, inteligentes. Y para ir al paraíso todos juntos Entonces si me pueden contar eso, eso era, un, era un video cortico Para preguntarles que me cuenten un poco en los comentarios Yo estaré respondiendo, preguntando Y cada quien tiene su opinión Y hay que respetar la opinión de todos Obviamente con O sea, tampoco la opinión bien grosera de alguien Si alguien dice matar es bueno, ya está mal Pero si a uno le gusta abrir por tal razón Pues hay que respetarlo, ¿no? Y si uno no, ya también hay que respetarlo Bueno, se acaba el video, era solo una pregunta eh, Nada más, nada menos, los amo, eh, casi saca esa cuarentena en Colombia, bueno, veremos porque no se sabe Y yo no abandoné el país de Colombia durante esa cuarentena, ¿no? como muchos extranjeros que estuvieran acá y se fueran para la cuarentena Somos luchadores los extranjeros que nos hemos quedado en la madre patria de Colombia